María, que María ha comentado mi foto, ¿vale? Pero no me dice el comentario, el mail. El mail me dice, entra y contesta a María, ¿vale? O sea, es decir, me pide una acción. Entonces, me pide una acción y le pide, venga, vale, pues voy. Vas y tienes una recompensa variable. Y esto es por lo que las redes sociales funcionan también. Porque recibes una recompensa... O sea, tú entras y hay una recompensa variable. Puede ser un comentario bueno de María o un comentario malo. Puede decir, ay, qué guapo estás. O puede decir, qué feveres, qué imbécil eres, ¿sabes? O sea, quiere decir, puede haber... Cualquier cosa. Porque es que es lo bueno que tienen las relaciones sociales. que puedes ir Cualquier cosa. Ese comentario, ¿vale? Siempre que queráis pedir algo a alguien, hacerlo después de darle una recompensa. ¿Vale? O sea, por ejemplo, yo siempre que quería pedir una subida de paga a mis padres, pues lo que hacía era, después de haber cenado, hemos cenado bien, se toma un vinito, pum, papá sube la paga. ¿Vale? Después de esa recompensa variable, es el mejor momento para pedirle que haga una inversión. ¿Cuál es la inversión en este ejemplo de Instagram? Pon un comentario. ¿Vale? Esa inversión tiene que tener una parte fundamental, y es que la ejecución de esa inversión por parte del usuario tiene que cargar el siguiente trigger externo. Si yo pongo un comentario en Instagram, es muy posible que alguien conteste a ese comentario o alguien haga un like a ese comentario, con lo cual se va a generar un mail que me va a decir que me han comentado en esa foto, yo voy a entrar, voy a recibir una recompensa de que es lo que me ha puesto en ese comentario, voy a tener que contestar de nuevo, y entonces esto se empieza a repetir hasta que llega un momento en el que ese trigger externo se convierte en un trigger interno. Y entonces yo me levanto por la mañana y digo, voy a ver si alguien me ha escrito en Instagram. En ese momento yo tengo un hábito en mi cabeza. Y de hecho es por lo que funcionan también las redes sociales. Es por lo que funcionan muy bien algunas aplicaciones, como Rantastic y demás, ¿vale? O sea, si cumplís este, si cumplís este tipo de, de loops, eh, si conseguís encontrarlos, porque es verdad que es muy fácil leer el libro y muy difícil aplicarlo, pero, pero es un truco que a mí me ha funcionado muy bien. De hecho, ha habido situaciones en las que yo llegaba a decir: si no se cumple este flujo, no hacemos esa funcionalidad. No mandamos newsletters. No mandamos, o sea, si no se cumple esto, no lo hacemos. Es verdad que luego, eh, bueno, pues al final terminas, eh, en algunas ocasiones tienes que saltártelo. Pero, de verdad, si queréis generar hábitos, esta es una de las mejores maneras de conseguirlo. Y.